Puedes ir a la página que se llama www.iloveimg.com y vas a ver entre las opciones esta que dice crear meme. Entonces tienes la opción de subir una imagen o seleccionar una plantilla de meme que ahí vas a encontrar las imágenes más populares, ¿ven? Y haciendo un clic en usar esta imagen, vos podés acá editar el texto y crear tu propio meme.